compañeros, buenos días compañeras. En primer lugar, desde la directiva de Atencapital queremos saludar fervientemente la definición de asistir a esta jornada unificada después de muchos intentos que hubo, lamentablemente, desde el gobierno de la provincia, poniendo en marcha todo tipo de amenazas y de coerción para que ustedes no lleguen hasta el lugar pero también lamentablemente desde la Comisión Directiva Provincial que intentaron desestimar el debate, desestimar el encuentro desestimar el intercambio de posiciones para que hoy todos y todas tengamos un momento de reflexión sobre en qué situación estamos así es que eh, queremos también, digamos, resaltar que hemos visto mirando las caras de cada uno y cada una de ustedes, que hay un componente joven de compañeros y compañeras nuevos en el sistema que hoy están en esta jornada y que justamente quizás son quienes no han tenido de primera mano este intercambio sobre la reforma educativa así que nos parece este hecho muy importante, fundamental porque hay en, en Aten Capital y en todo Aten un componente nuevo de compañeros y compañeras que van ingresando y que se suman a las filas de este histórico sindicato de lucha vamos a comenzar esta jornada unificada Voy a hacer un planteo, digamos, rápidamente desde la mesa como directiva de Atencapital, luego va a hablar la compañera secretaria de media de Atencapital, la compañera Sandra Sepúlveda y luego va a ser el momento de los expositores que nos acompañan. Eh, para dar entrada a esta jornada... Y mientras siguen ingresando, compañeros, les vamos a pedir que se ubiquen en las sillas que todavía no han sido ocupadas, que son pocas, pero que hay algunas en el salón. ¿Cuál es el contexto en el que realizamos esta jornada? Nos parece importante ubicarlo. Eh, para que todos y todas lo tomemos como parte del debate no solo en el intercambio de preguntas que haya a los expositores y expositoras sino también para el trabajo en comisiones que vamos a realizar el contexto en el que realizamos esta jornada es un contexto de grave crisis del sistema capitalista mundial y particularmente de una crisis importante en nuestro país que acaba de firmar los diversos gobiernos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pagar una deuda ilegal ilegítima, fraudulenta que solo puede pagarse ajustando las condiciones laborales, jubilatorias, salariales y las condiciones que tenemos en los presupuestos de salud y educación. Desde la directiva de Atencapital Capital decimos con absoluta claridad que este acuerdo significa ajuste para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, que significa un achicamiento de los presupuestos de educación y de los presupuestos de salud. Esto no hace falta mostrar números, podemos mostrar la realidad que significa ingresar a cada establecimiento hoy que no tiene las condiciones para enseñar y para aprender. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo que exige avanzar en las reformas, la reforma educativa, la reforma laboral y la reforma previsional. Es un plan, estas reformas son un plan, no solo en Argentina, sino que es un plan mundial que tienen para la educación eh, y además un plan efectivamente focalizado en los países de América Latina. Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se, pag se pagará con nuestras jubilaciones, no sé si ustedes han podido ver, pero hace pocos días el propio Fondo Monetario Internacional hizo público un estudio que ha hecho sobre las jubilaciones en Argentina, y hablan de jubilaciones de privilegio. Cualquiera que escucha dirá, son la de los diputados, la de los senadores. No, están hablando de las jubilaciones de los docentes, de las jubilaciones de los estatales. Y plantean con claridad que hay dos cosas que tienen que atacar rápidamente para cumplir con las pautas del fondo y de este acuerdo que se ha firmado. En primer lugar reformar la edad jubilatoria, o sea, avanzar en que se cambie, que ya no sea los 52, que sea a mayor edad de las mujeres y mayor edad de los varones. Y por otro lado, terminar con la conquista que ha significado el 80% móvil para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Lamentablemente, para que este acuerdo pase con ajuste, con represión y con tocar todas estas cuestiones que he ido nombrando, la laboral, la pedagógica, la previsional, el gobierno ha contado con el apoyo explícito de las burocracias sindicales. Ustedes no han escuchado a la CETERA mencionar una palabra contra este acuerdo. Sin embargo, es un acuerdo concreto contra la escuela pública y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que CETERA representa. Nuestro objetivo con esta convocatoria es poder seguir pensando el debate, intercambiando argumentos y posiciones de por qué nosotros sostenemos que esta reforma educativa es ajuste y es un avance claro contra nuestras condiciones laborales. Queremos particularmente agradecer a la compañera Sandra Juárez, licenciada en Ciencias de la Educación, una compañera que viene acompañándonos allá por el año 2017-2018 empezamos a construir esta eh, digamos organización para pararnos contra la reforma educativa, laboral y previsional Sandra desde ese momento viene trabajando con nosotras y con nosotros y hoy va a compartir este panel pero también agradecer la presencia del compañero Marcelo Ríos el compañero Marcelo es trabajador de la educación de la provincia de Río Negro, es integrante de la comisión directiva de UNTER-ASHER y es parte de lo que ha significado la aplicación en la provincia vecina de la reforma educativa, por lo tanto también va a compartir con nosotros los, la situación que están atravesando. Y aprovechamos desde esta mesa saludar a los compañeros y a las compañeras de la UNTER que vienen llevando un plan de lucha adelante, que acaban de votar en varias asambleas, rechazar la propuesta de miseria salarial que les acaba de hacer el gobierno y vienen llevando contra viento un, un plan de lucha Lucha votado desde las asambleas así que un fuerte aplauso por la lucha de la UNTER una exigencia a la de un plan de lucha nacional para que triunfe la lucha de los compañeros de Río Negro de Misiones y de los lugares que siguen luchando queremos continuar el trabajo. construyendo la organización para enfrentar este ajuste queremos poner en tensión el avance de la aplicación de la reforma ustedes saben que este año el gobierno y el TEP Lamentablemente hay que decirlo así, se han puesto de acuerdo en que comienza la aplicación de la reforma en las escuelas septiembre-mayo y que la, el próximo año se reubiquen. Ya en las escuelas de septiembre-mayo están trabajando con las reubicaciones, o sea que si hay que reubicar va a haber, digamos, una situación muy adversa para el conjunto de los trabajadores de la educación que es lo que tenemos que discutir, cómo enfrentamos, para que ese ajuste no pase y para que ningún compañero o compañera se quede sin su puesto de trabajo. Queremos seguir trabajando la reforma educativa, planteando la necesidad de abordarla desde los diferentes niveles y modalidades. Por eso esta jornada de nivel medio es la primera instancia en este año pero vamos a continuar haciendo jornadas unificadas de diversos niveles y modalidades para intentar abordar cómo en cada uno de ellos avanzan con resoluciones y con aplicaciones que tienen que ver con atacar nuestras condiciones. Eh, dos cuestiones para cerrar mi intervención y ya las dejo, los dejo con Sandra. Primero reiterar lo del Bufet, están las compañeras que luego de las exposiciones les vamos a pedir que un minuto nos expliquen cuál es la situación que están atravesando el colectivo de las 10 con esta denuncia que han hecho de violencia de género y cuál es la situación actual. Y en segundo lugar, compañeros y compañeras, decirles, porque hubo un pedido especial que podamos explicar qué es lo que va a pasar en el próximo salario este, que vamos a cobrar. Ustedes saben que producto del tironeo que hicimos a principio de año, conquistamos la actualización trimestral por todo el año acumulativa. Cuando nos decían que queríamos correr el arco, bueno, efectivamente teníamos razón y lo corrimos un poquito y pudimos arrancarle al gobierno un poquito más de lo que estaba dispuesto a dar. Por supuesto que sigue siendo muy poco para lo que necesitamos para vivir, porque los precios de la canasta familiar están por las nubes, ¿verdad?, Tal es por las nubes que ellos mismos no pueden digamos, achicar los guarismos que han dado. Y eso ha arrojado que el primer trimestre tenga digamos, una inflación, medida por ellos reitero, del 16,13% en la media ponderada de todo lo que se pone en juego. Eso quiere decir que sobre el básico de cada uno de los salarios, de cada uno de los compañeros y compañeras, se tiene que calcular el 16,13% de incremento y a partir de allí todo lo que se calcula sobre ese básico tiene, va a tener su correlato digamos, en el aumento correspondiente en ese porcentual. ¿sí? Eh, controlen Digamos concretamente que en el básico exista ese 16,13% de aumento. Reitero, es poco, no alcanza, pero fue lo que le conquistamos con un tironeo importante contra el gobierno de la provincia que no estaba dispuesto a darlo y contra una conducción provincial que nos hablaba de una cláusula gatillo para ajustar a fin de año según lo que faltase. Así que, compañeros, compañeras, los dejo y las dejo con Sandra Sepúlveda, la Secretaría de Tierra. ...que había incluso manifestaciones de los estudiantes con respecto al vaciamiento de contenido que produce este tipo de reforma, que no es muy distinta a las que ha ocurrido antes. Las escuelas, eh, en mayoría presentando notas escritas, de las cuales se retiraban de las mesas curriculares porque no acordaban, porque ninguno de los argumentos o de los elementos trabajados en las escuelas, ninguno por lo menos muy poco, no aparecía reflejado después en los documentos como tampoco en los documentos marcos. Por eso cuando el sector burocrático del sindicato y el gobierno dicen que hemos avalado, no hemos avalado. En todo caso, hubo, una, hubo un debate, hubo un trabajo en las escuelas donde muchas escuelas se retiraron y las otras no vieron que las argumentaciones y lo que tenían para dar dentro de esa construcción curricular como se denominó, fuese lo que quedara finalmente en los documentos. Eh, una cuestión a, a desmitificar ¿no? un poco, en varios de los recorridos, charlando con los compañeros en las escuelas nos dicen... La reforma está. No, lo que está, salgamos de esto, lo que está no es la reforma. Lo que está son algunas resoluciones, la ley nacional, pero esa aplicación todavía no se ha podido realizar en las escuelas. Básicamente tiene un impedimento fundamental que es el tema del presupuesto, el dinero para que eso pueda funcionar. Hay ejemplos. Eh, una de las escuelas el 78, por ejemplo realizó una tecnicatura eh, en base a todos los postulados que tiene eh, la nueva ley de educación todos esos postulados en realidad ¿cuál fue el mayor problema que tuvieron? la infraestructura, las aulas todo lo que le prometieron, el sonido todo lo necesario para trabajarlo nunca estuvo entonces considerar que esta reforma que es como las reformas que se vienen dando en otros lugares, en otros países, en otras provincias, por eso tenemos a los compañeros que nos van a explicar, no es muy distinta y no está el presupuesto para aplicación. Y hace casi siete, seis, siete años que venimos con esta eh, construcción curricular, con esta reforma, y hasta el momento no ha dado mejoras o soluciones visibles dentro de la escuela. lo sabemos, tenemos cada... Día por medio, cada dos días tenemos reclamos, ya sea por salario, por infraestructura. Hoy están compañeros de escuela que suspendieron porque tienen pérdidas de gas, grave. A ver, hemos tenido explosiones, tenemos compañeros que hoy no pueden estar acá, ¿no están? perdieron la vida en una explosión. Entonces, esto no, genera, no ha generado que haya una sola eh, muestra de que se va a mejorar o que va a mejorar las condiciones laborales y sí cambia las condiciones laborales, ya lo vemos en las resoluciones se va implementando de a poco las 686, 86, 1468, 1464 todas estas resoluciones que las nombro que es aburridísimo nombrarlas pero todas ellas van marcando las diferencias en cuanto al trabajo y tienen una cuestión en común van cargando un trabajo del docente si antes tenía los estudiantes que le toca por año, lo sabemos lo de nivel medio, porque tenemos 250, 300 estudiantes, 4, 5, hasta 10 escuelas que recorrer más de una vez, en cada una de esas escuelas tenés los estudiantes que tenés de ese año y ahora te quedan los en proceso. ¿Cuánto va a tener el proceso a medida que vayan pasando los años? ¿Y quién se hace cargo? ¿Quién se tiene que hacer cargo de eso? El docente, con el mismo sueldo, no hay otra. ¿Sí? entonces nuestras condiciones laborales, por lo menos lo que se va visorando en todo esto es que empiezan a ser peores, no empiezan a mejorar eh, la reforma no solo es el nivel medio, sino que va tomando desde este lugar pero la reforma viene en todos los niveles, en primario, en inicial la reforma que ya se hizo en terciario, esto no es nuevo y tampoco es nuevo lo que se está dando con, con respecto a acciones, lo que vamos a hacer acá justamente hoy es un lugar de debate, vamos a trabajar por comisiones, tenemos los panelistas y qué acciones son las que vamos a poder generar. Desde la mesa tenemos una acción que es colocar pasacalles en las escuelas, ...que hablan justamente sobre la defensa de la educación pública... ...el no a la reforma que va en detrimento de nuestras condiciones... ...porque el cambio en las condiciones laborales... ...no solo es en lo laboral... ...las condiciones laborales, como decía Angélica recién... ...va a llevar también a un cambio en las condiciones previsionales... ...estamos en la etapa del ajuste... ...y el ajuste se viene en las escuelas... ...lo vivimos, se mantiene ...y hay presupuesto para las escuelas privadas y la infraestructura en las escuelas públicas pasan a ser prácticamente trampas mortales. Entras a trabajar y no sabes cómo vas a salir. Los mismos compañeros nos llaman y tienen que exigir a las direcciones muchas veces que se suspenda la clase ante pérdidas de gas, posibles explosiones, falta de agua, falta de higiene. Venimos de una pandemia, no podemos trabajar en esas condiciones. ¿Sí? Con respecto a lo previsional, lo que más se viene, y era un fantasma, pero en las otras provincias ya está. A ver, el aumento de la edad jubilatoria. No te vas a jubilar a los 52, no 55, te vas a jubilar muchísimo después. Entonces, esto también afecta y nuestros haberes jubilatorios también. Ahora, hemos recuperado algo, estamos viendo cómo se va a cerrar esto, pero hay una recuperación que no se ha dado del poder adquisitivo que teníamos en el 2019. Toda esta etapa de pandemia, esta etapa de encierro, nos jugó en contra salarialmente y eso lo vemos cada vez que vamos al supermercado. Y otras cuestiones, si es que llegamos. Bien, entonces, como propuesta, este, fundamentalmente este, este pasacalle, que podemos hacer una actividad de agitación, de visibilidad de las condiciones en las que estamos, eh, bueno, base para trabajarlo con cada uno eh, o cada una de las escuelas y lo podemos trabajar también dentro de las comisiones. Agradecer a nuestros panelistas que hoy vienen. Y eh, nos dan un panorama de la situación, tanto desde el marco teórico como de las condiciones que ya se están dando en las otras escuelas. Eh, les entregamos, les comento que les entregamos este, un tríptico y adentro del tríptico está el cronograma de la jornada. Así que las preguntas eh, y el panel de debate lo vamos a dejar para lo último, cuando hagamos el cierre y la exposición de cada una de las comisiones. Las comisiones van a poder trabajar, ya sea en este espacio o vamos a poder utilizar las aulas de la planta baja de la escuela. Así que bueno, eso después lo organizamos y le doy entonces la palabra, comienza Sandra Juárez. Gracias Sandra. Eh, y por supuesto el acompañamiento de Marcelo y de otros sindicatos en, eh, en el cual participé durante muchos años que es la UNTER, ahora mejor. Eh, Me van a permitir en este primer momento eh, tomarme eh, una, una, lic una licencia respecto a, a, a la autorreferencialidad que voy a hacer pero contarles que a lo largo de mi carrera docente eh, he trabajado durante muchos años en la escuela secundaria igual que ustedes con muchos más años que muchos de ustedes por lo que veo las caras que han ido llegando y que he ido mirando eh, y que he trabajado eh, como docente, eh, como asesora pedagógica en la época que en Teuquén, en el año 90, hace mucho, ¿no? era muy joven eh, se formaban las asesorías pedagógicas en la provincia y empezamos a delinear de qué iba a tratarse esta nueva función en la escuela secundaria y también como directora de escuela secundaria eh, En ese recorrido, al igual que ustedes eh, se me presentaron un montón de, de cuestiones e interrogantes sobre la escuela secundaria eh, además de adquirir conocimientos, experiencia, formación eh, y, y, y fui sobre todo problematizando un nivel que nos, que nos realmente nos provocaba eh, interrogantes respecto a las nuevas poblaciones que se iban incorporando y que nos desafiaban día a día pero esto eh, que estoy contando me lleva a, a tomar la decisión en el año 2013 de optar por eh, definir mi trabajo de investigación de tesis doctoral en relación a la escuela secundaria y la escuela secundaria neuquina. Y en ese momento eh, la temática que, que decido abordar es eh, una temática relacionada al discurso que se venía eh, gestando con la reforma, con la reforma educativa de la escuela secundaria, y que tenía que ver con el discurso de los formatos escolares. Una, una fuerte crítica al formato tradicional de la escuela, el cual compartía, y una eh, fuerte eh, discusión en torno al nuevo formato que la escuela secundaria tenía que abordar para poder garantizar la obligatoriedad del nivel. En ese momento, eh, esta temática se torna para mí un caso paradigmático para poder ingresar a las reformas, para poder eh, analizar las reformas educativas que ya estaban en curso y que esta última, esta, esta última reforma que se enmarca en la Ley de Educación Nacional que se sanciona en el año 2006. Y en torno a esto, eh, si bien comparto el, el, el, la crítica del formato tradicional, que, lo, que hay sin duda mucha biografía que ustedes han abordado a lo largo de los años eh, sobre este tema, eh, hay una cuestión que voy... Eh, de alguna manera eh, indagando y que es la, la, la preocupación porque la forma que se nos va proponiendo de cambio está relacionada con la forma empresa ¿no? eh, y después voy a explicar esto más, más adelante. Y entonces eh, trabajar sobre el formato escolar me permite también ayudar a otros temas vinculados a la reforma, otras estrategias. Cómo es la, re, la redefinición o la definición curricular, como son las, las reconfiguraciones que empieza a tener el trabajo docente, como es la caracterización de los pobres, de una concepción de, de sujetos, eh, eh, poblaciones en riesgo, eh, vulnerables, eh, con necesidad de acciones remediales, todas estas cuestiones que van marcando una conceptualización y que tienen que transmutar jóvenes joven que tienen que transmutar a, a, a la inclusión ¿no? a ser sujetos incluidos y por otro lado eh, una, una reconfiguración de estrategias eh, que se van dando en torno al control al control de los jóvenes y al control del trabajo docente eh, bueno, todo esto de alguna manera es lo que logro abordar y que no voy a contar todo, sino que es eh, con el ánimo de decirles que la investigación sobre la escuela secundaria eh, que hacemos desde la práctica y que hacemos a nivel teórico sin duda abona al análisis que hoy vamos a hacer eh, y que Marcelo más tarde va a comentar eh, estas cuestiones que yo he enunciado más teóricamente ahora bien, esto sin duda nos pone, y por suerte hoy en el plano del debate, seguir reactualizando el debate, donde los sentidos de la educación, y en particular de la escuela secundaria, siguen en disputa. O sea, que hoy tengamos una definición de un currículum, no significa que el debate esté terminado, sino que en todo caso se reactualiza, se redefine. Y entonces, lo que creo que, que sigue estando presente es el sentido, los sentidos que le damos a la escuela secundaria desde los discursos eh, y desde las, eh, desde las líneas que, que el gobierno va definiendo que tienen que ver con esta reforma en marcha pero también desde los sentidos que nosotros pensamos para la escuela secundaria en realidad eh, uno puede ubicar algunas cuestiones, y algunas preguntas en, en torno a esto que tienen que ver con eh, si estamos pensando en una obligatoriedad en función del sistema económico si estamos pensando en una obligatoriedad, obligatoriedad en relación a la cohesión social para garantizar la gobernabilidad de jóvenes que eh, están siendo permanentemente excluidos de este sistema o si estamos pensando en otros sentidos Miren hasta, los, hasta mediados del 85, mediados de los 80, 85 nosotros discutíamos los problemas educativos en torno a dos cuestiones fundamentales en realidad una, una que, que, que tenía que ver básicamente con la democratización de la educación y en torno a eso, este, esta preocupación de cómo democratizar el acceso al conocimiento empieza a ser papuleada a partir de los 90 y entonces el discurso ya no es, o el problema ya no es cómo democratizar el acceso al conocimiento desde la escuela secundaria, sino es el discurso de la equidad, de la eficiencia, de la calidad, eh, que, que empieza a reemplazar cuestiones fundamentales como es el discurso de la igualdad en el sentido político. Bien, debatir estas cuestiones para mí tiene actualidad y esto quiero también acá hacer una aclaración que me parece importante eh, en el barco en el que estamos discutiendo que es eh, dos perspectivas desde las cuales yo puedo abordar el debate educativo una eh, eh, que generalmente es la, la que más eh, se, se desarrolla en, el, en, en la educación o ¿no? la que eh, en general encontramos es desvincular el proyecto político educativo del proyecto político global ¿Qué quiero decir con esto? Desvincular eh, el, el papel de la educación en relación a la estructura económico-social más amplia. Y a esto le denominamos, o, o, o esta perspectiva se, se denomina, o podemos caracterizarla como una perspectiva no crítica. ¿Qué significa? ¿O, o qué, qué implica? Implica eh, pensar analizar las reformas, en este caso analizar las reformas, eh, desde la estructura interna del sistema educativo, desvinculando estas reformas de la estructura social más amplia en la cual se gestan. O sea, hay inclusive hoy investigaciones del campo educativo que plantean es necesario, imposible analizar los procesos educativos hacia el interior desvinculando el debate o la relación que estos tienen con la estructura social más amplia donde realmente se gestan y se articulan y esto eh, lo encontramos eh, en afirmaciones tales como eh, la reforma curricular no conduce a una reforma laboral cuestiones que escuchamos habitualmente, como un ejemplo ¿no? y esto eh, conduce a dos cuestiones me parece a mí a una cuestión que tiene que ver con la despolitización del debate educativo, y a la segunda cuestión, que es a la persistencia o a la profundización eh, en realidad de lo que denominamos pensamiento único. ¿Y esto qué significa? Lo, la, la, la, la idea de pensamiento único la sintetizo de esta manera, esto es lo mejor posible. Y escucho. Estos ejemplos que voy a traducir ahora, que voy a presentar ahora. Cuando se nos dice, esta es la mejor propuesta salarial posible. Esta es la mejor propuesta salarial en este contexto de pobreza. El contexto no da. Esta es la mejor reforma curricular posible. Esta es, este es el mejor diseño posible. Esto es lo mejor posible, significa que no hay alternativas. Y que entonces lo que prima es una posición conservadora que por otro lado va permeando el sentido común y va reproduciéndose por supuesto. En contraposición a esto, a esta perspectiva no crítica, lo que planteamos desde una perspectiva crítica es que las reformas educativas son parte de las reformas económicas, laborales, sociales, políticas eh, y que en ese marco se pueden comprender dicho esto, y está muy vinculado a lo que nos presentaba la mesa de, de Capital eh, voy a intentar ahora eh, rápidamente hacer un repaso por las reformas de modo que podamos eh, entre todos reconstruir eh, seguramente ustedes también en esto harán memoria de cuáles son los lineamientos de, de política educativa que han eh, acompañado estos procesos de reforma. En primer lugar decirles que eh, en la Argentina en los últimos 31 años tenemos dos grandes procesos de reforma uno de la década del 90 y otro a partir del 2003 con la presidencia de Néstor Pista. Estos procesos de reforma no son originales, sino que se llevan adelante en casi toda la región, me refiero a América Latina, y eh, se dan en el marco de la reforma estructural del Estado. Tienen un fuerte componente internacional, porque en los 90 es el momento donde los organismos de crédito internacional van a delinear las políticas educativas globales para todo el continente y para todo el mundo, y también las reformas y por otro lado eh, en, en estas características que estoy señalando hay particularidades que hacen a la década del 90 en, en primer lugar en los 90 se produce una, una profunda estructuración del sistema educativo que va a estar ligada a la sanción de leyes que van a ser claves de normativas que van a ser claves como es la ley de transferencia educativa, como es la ley de eh, la ley federal de educación, y como es la ley eh, de, y me estoy olvidando una ley ahora, ya, ya, ya la nombro, la, la ley de educación superior en el año 95. La ley de educación federal es anterior, la ley de educación superior es en el año 95 normativas que en general van a cumplir al pie de la letra con los acuerdos firmados con, el, eh, con los organismos internacionales en este periodo. Bien, ¿qué, qué elementos eh, tenemos acá eh, claves en relación al a a diseño de política educativa? En principio vamos a pasar de lo que conocíamos como un Estado educador, ese Estado educador que conocimos en la ley ley 420 a un Estado subsidiario, asistencialista, y que cumple eh, tareas de, de control y de evaluación, como agencia de control y evaluación. En este proceso de descentralización eh, financiera del Estado Nacional se produce a la vez un proceso de, que vamos a llamar de recentralización neoconservadora. En tanto, las decisiones esenciales van a estar en manos del eh, Ministerio del Poder Ejecutivo. Esto pasa fundamentalmente, es una característica de la época, eh, en relación a la centralización en la formulación en la definición de los diseños curriculares desde el preescolar hasta la formación docente inicial y continua. Otra característica de este, de este periodo es que las decisiones eh, van pasando en este proceso de, de de concentración desde los cuerpos legislativos hacia los cuerpos ejecutivos y del ejecutivo a lo que denominamos tecnoburocracias, Es decir, los denominados expertos, denominados especialistas, denominados profesionales que contratan los ministerios y que hoy siguen teniendo un lugar central, inclusive en esta, en esta definición curricular de la provincia de Neuquén, en las definiciones, ¿no? se obtura por un lado el debate en torno a lo que nos podemos encontrar debatiendo justamente distintas concepciones, distintas ideas, y ese debate obturado es ocupado por estas, tecno, estas tecnoburocracias. Otra de las características de, este, de estas políticas está vinculado al desmantelamiento de los órganos consultivos o al vaciamiento de los órganos consultivos. Y esto lo hemos vivido como, como amenaza permanentemente en esta provincia en relación a cuerpos colegiados. Otra de las características es el, la, la, el, el lugar que empieza a ocupar y el estatus que, que va a tener la educación privada, el mismo estatus que la educación pública. Por otro lado, otra de las cuestiones de este periodo tiene que ver con quiénes son los agentes de la educación. Y acá se abre el juego, no es solamente el Estado, sino que también son eh, es el, el sector privado, son las cooperativas, es el sector social este abanico de posibilidades está presente no solamente en la normativa de los 90, sino que en la normativa, en el cuerpo normativo y en la ley específicamente de educación nacional otra característica eh, que va a ser clave en el diseño de políticas es la alianza público-privada fíjense si ustedes escuchan el... el, el, el los pronunciamientos de quienes nos gobiernan, tanto a nivel nacional como a nivel provincial esto parece ser un eje de la política pública nada sin el sector eh, privado todo es en esta alianza donde se borran los límites y se torna bastante impreciso dónde está el Estado, dónde está lo público, dónde está lo privado y en este sentido un ejemplo respecto de la provincia de Neuquén eh, dentro del Ministerio de la Provincia de Neuquén hay un área que es una coordinación que se denomina eh, Coordinación de Educación Social y Cultural donde existe un área de enlace institucional que se encarga todos los años de fijar las políticas con el sector privado específicamente con el sector eh, de las empresas petroleras y me estoy refiriendo no a las escuelas técnicas, sino a todo el conjunto del sistema educativo. Donde la presencia empieza a ser muy fuerte, no solamente en la cuestión vinculada a la infraestructura, a las becas, a todas estas cosas que proveen las empresas, sino a la formación docente, a la capacitación, a la incidencia directa sobre los contenidos que se enseñan. Bien, y otra cuestión eh, importante en esto y vinculado a lo que estoy diciendo es lo que algunos autores van a denominar la privatización encubierta de la educación pública. ¿Esto qué significa? Que no solamente eh, nos encontramos con mayores establecimientos de, de, de gestión privada o privados, y, y con mayor matrícula por supuesto en estos últimos 31 años sino que además la escuela pública es impulsada a adoptar la lógica de las empresas, la lógica del sector privado. Eh, y en esto eh, tenemos que decir que los directores de esta provincia y de todas las provincias del país fueron capacitados para justamente formarse en lo que es gestión. ¿no? Este es un contenido... ¿y quién formó en este contenido en, en un acuerdo del Ministerio Nacional con las provincias? la Universidad de San Andrés y esto no es casual porque después cuando Marcelo comente la experiencia de Río Negro nos vamos a encontrar con que en la reconfiguración del trabajo docente ¿cuál es la, el objetivo de de, estas, eh, de este periodo? mantener la gobernabilidad cuestionando Formalmente en la década anterior, solo formalmente. Entonces, esto habla a las claras de la continuidad de las políticas educativas que antes comentaba, de las características que antes, que antes enunciaba. A la vez, eh, digamos, y en este reordenamiento jurídico, donde van a, va a ser necesarios nuevos préstamos eh, eh, para obtener. Eh, el financiamiento educativo, eh, nos encontramos en un momento donde los organismos de crédito internacional, específicamente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, van a empezar a cambiar sus agendas y el interés va a estar centrado en la escuela secundaria, en las funciones que la escuela secundaria puede adoptar y entonces ahí comienzan las recomendaciones de los organismos para la reforma de la escuela secundaria reforma que va a estar centrada, desde la lógica de estos organismos en lograr la cohesión social, en disminuir la pobreza y en lograr la equidad sí, me quedan minutos, ya avanzo un poquito más En este contexto podemos decir que la nueva Ley de Educación Nacional se presenta por la continuidad de sus concepciones, por la falta de diagnóstico y por la falta de propuestas superadoras como una reforma administrativa que denominamos de segunda generación, sin ningún cambio profundo con respecto a la etapa anterior. Eh, bien, y en este contexto entonces decir cuáles son las, los lineamientos que se profundizan para garantizar eh, la reforma de la escuela secundaria. En principio, el Ministerio de Educación y el Consejo Federal, órgano que a partir de ahora centraliza las definiciones de política educativa, eh, van a, a plantear algunas resoluciones eh, en principio, la resolución es 79 del 09 del año 2009, que se denomina eh, o, o, que, o que sintetiza lo que denominamos el plan de educación, eh, el plan obligatorio, el plan nacional, perdón, de educación secundaria obligatoria, plan nacional de educación secundaria obligatoria. Ese plan. Eh, va a sintetizar lo que van a ser los ejes de la reforma que estamos atravesando los cuatro ejes cuatro objetivos que se definen en ese, en ese marco legal van a ser eh, la reforma o la redefinición de los diseños curriculares, definición o redefinición en caso de que existían en algunas provincias el cambio del modelo institucional y los, las temáticas vinculadas a la convivencia y al trabajo docente. Esto es lo que está eh, como ejes es que fundamentales, que se aplican en todas las provincias y constituyen los cuatro elementos claves de esta reforma, de esta reforma de la escuela secundaria. Acompañan eh, posteriormente a esta resolución, la resolución número 85, que va a plantear los lineamientos políticos y estratégicos de la educación eh, secundaria obligatoria, la resolución 88 sobre eh, fortalecimiento institucional, ahí tenemos los famosos planes de mejora y los planes jurisdiccionales, planes de mejora que a mi juicio van ensayando de algún modo los elementos que hoy se van a plasmar en las reformas, en esta reforma. Y por último, la resolución eh, 93, que plantea eh, las orientaciones para la eh, organización pedagógica e institucional de la escuela secundaria obligatoria. Aquí nos encontramos en, este, en esta resolución, seguramente la deben haber mirado, pero ahí están plasmados... Los, los, las propuestas que hoy están eh, siendo desarrolladas en la UQE respecto a eh, la organización pedagógica el régimen académico eh, las condiciones de, de organización institucional cada una de las temáticas que estoy enunciando anteriormente por último eh, y con el acotado tiempo que nos queda eh, qué decir de la de la definición o las definiciones curriculares que se adoptan en el Neuquén y en principio algo anterior Neuquén adhiere a toda esta normativa y aplica toda esta normativa no es una excepción a la regla justamente todos estos lineamientos se ponen en práctica a partir del año 2009 o sea, esta reforma no empezó con la definición del diseño curricular por otro lado este diseño que se construye, desde mi mirada, tiene, eh, es un, un, un conjunto de definiciones, o, o contiene un conjunto de definiciones, una compilación de definiciones que se podría decir son generales, son densas, porque hay una densidad teórica resumida en, en muchos de, de los desarrollos y títulos que están planteados en el diseño, y también contradictoria. Y, y, Marco, y también tiene lo lo hablábamos con el compañero ausencias deliberadas cuando no, algo, algo no aparece en, en un texto no es porque nos olvidamos es una ausencia deliberada que, que construye esto y una de las ausencias deliberadas de este diseño curricular es que no, no tiene definiciones respecto al trabajo docente que debería ser uno de los apartados que estuvieran presentes para caracterizar todas las cosas que estamos diciendo y cómo concebimos nosotros eh, el trabajo docente. Bien, eh, contradicciones también tienen. O sea, es, es ahondar en, en alguna de las, de las tramas discursivas que están expresándose en el, en, o que están plasmadas en el diseño para darnos cuenta de la adhesión permanente a una teoría crítica porque esto es recurrente a lo largo de todo el diseño, y por otro lado, esto convive con una adhesión sin fisuras a las políticas de inclusión, cuando en realidad la misma pedagogía crítica y muchas de sus corrientes hacen una crítica a las políticas de inclusión. Pero todo esto hay que desarmarlo y poder discutirlo, porque a primera vista todo aparece junto, todas las tendencias, todas las corrientes, todo lo que debería ser tal vez dicho desde el punto de vista políticamente correcto. ¿no? Bien, y entonces, para finalizar, me parecen tres cuestiones claves. En primer lugar, eh, plantear que es necesario dar el debate a estos marcos teóricos desde un análisis relacional, que es lo que al principio les proponía. Eh, no es lo mismo ponernos a pensar la educación desvinculada del contexto social general económico-social en el que se gestan las propuestas que desvincular este, este debate son dos posiciones políticas distintas entonces me parece que es importante el desafío de tensionar estos marcos teóricos desde un análisis relacional de la educación por otro lado eh, considerar que un diseño curricular, currículum... y acá parafraseo algunas cuestiones que también están definidas en este diseño que tiene que ver con la definición de Alicia de Alba sobre currículum, que es una síntesis de elementos... Sí, sí, ¿Hay elementos perspectivos? Sí pero hay elementos del devenir que se juegan y que se resuelven en cada institución entonces, lo que pase con esas grandes definiciones tiene que ver con nosotros y con las decisiones que tomemos en nuestras instituciones, que son instituciones particulares, con historia, con proyectos, con experiencias, con conocimientos, que tienen que poder tomar estos debates desde esta especificidad. Entonces digo, hay un devenir histórico que depende de nosotros y nosotras. Y por otro lado, y por último, Quiero decir que las políticas educativas no son solo las que planifica la clase dominante, sino las que puede llevar a cabo a partir de nuestras propias resistencias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Eh, bueno, agradecer a la Comisión Directiva de Aten Capital